Beneficio generales de, del de e-learning, ¿verdad? del de aprendizaje por medio de, de electrónico. Para problemas específicos de aprendizaje, pueden revisar los materiales cuantas veces sea necesario e importante. Una persona que tiene problemas específicos de aprendizaje y que está tratando de procesar lo que se está diciendo en la sala de clase, cuando está presencial, se lo dicen una vez. Una vez. Si lo pude entender bien y si no, también y si no tomé nota eh, pero todavía. cuando estamos en el ambiente a distancia esa, ese estudiante va a poder ver el material repasarlo cuantas veces sea necesario si hay videos, si hay este, comunicaciones si hay algo escrito, lo va a poder repasar continuamente y ese es uno de los beneficios de Ingrid en términos de las necesidades físicas pueden quedarse en su zona confortable eh, no es que queramos esto porque okay. yo soy un fiel creyente en la inclusión, no creo en la exclusión, pero sabemos que esto es una nueva modalidad que es para todo el mundo, no solamente para estudiantes con diversidad funcional. Pues ellos se benefician definitivamente es de si estoy en mi casa, no tener que llamar un Uber y el Uber llega y no tiene las facilidades para yo poderme este, transportar de mi casa a la universidad y luego transportarme dentro de la universidad ustedes saben todas las barreras arquitectónicas que existen en las universidades. Así que pueden ver en la educación a la distancia eh, esa oportunidad para quedarme tranquilo en mi casa o en la oficina en mi casa y desde mi casa entonces poder acceder a la educación. Quiero mostrarles eh, tres productos aquí. Uno es el, es el programa Win permite que el individuo pueda manejar el texto y adaptarlo específicamente a sus necesidades Character Recognition eh, Y tiene varias características Que va a ayudar a una persona Con problemas específicos de aprendizaje Usted tiene dos opciones Y luego lo voy a mencionar nuevamente Pero dentro de este campo de la educación a distancia Cuando está construyendo su eh, sus cursos tiene, Hay dos opciones Depender específicamente De las tecnologías asistivas Que posee el individuo y que él o ella pueda manejar el curso, o que usted está diseñando desde la perspectiva de diseño universal para el aprendizaje, y eso lo voy a aclarar. Pero esas son básicamente las dos opciones para que entienda que, que no todo le corresponde a usted. Parte es cómo yo construyo mi curso, y parte es la tecnología que posee el individuo para tener acceso a ese curso. En este caso, si tengo este, este programa, este este programa me permite hacer lecturas. Histology is a body of stories belonging to the ancient Greeks concerning their gods and heroes, the nature of the world, and their own rituals. Porque yo quiero tenerlo eh, en en voz, ¿verdad? La lectura. La persona que tiene problemas específicos de aprendizaje en el, en el área de dislexia, su problema es en la lectura. Eso no quiere decir que tiene problemas de procesamiento auditivo. En las escuelas, y puede que suceda a nivel de la universidad, estos estudiantes en clase diaria quizás le contestan todas las preguntas, pero al examen y fracasan el examen. Son estudiantes que pueden estar eh, en términos cognitivos en la norma sobre la norma, pero uno no se da cuenta de eso porque son estudiantes que continuamente están fracasando en los contextos educativos, eh, es más, muchos de ellos no llegan a la universidad porque han fracasado continuamente en la escuela y es porque simple y llanamente no hemos acomodado a su necesidad, así que le hace lectura porque entonces le permite procesar la información de una forma diferente. Ya no es de forma visual, es de forma auditiva. Este programa se utiliza mucho con estudiantes en las escuelas porque entonces los profesores, los maestros pueden eh, cambiarle las características algo al texto para que el estudiante lo pueda manejar a nivel universitario. Uno lo que esperaría es que el mismo estudiante pueda manejar el texto eh, a su favor. En este caso, este programa me permite aumentar o disminuir el tamaño de letra, aumentar el tamaño entre eh, las líneas, aumentar el tamaño entre palabras, aumentar el tamaño de los márgenes. Y les dije ahorita que hay dificultades en contraste. Este me permite cambiar contraste. Como les dije, hay estudiantes que no pueden manejar un fondo blanco de esta manera, pues vamos a cambiar ese, ese contraste. Y hay diferentes tipos de contraste que el, el estudiante puede experimentar con ellos. Hay una metodología específica para el LEN, para encontrar el, el contraste adecuado. Pues nada, un recurso muy bueno. Es una pena que, que, que en las escuelas estos recursos están llegando. Mucha gente dice que las tecnologías no llegan a las escuelas. Yo he dado charlas en muchas escuelas y cuando llego ahí, alguien siempre me, llega un, a un, me lleva a un armario donde están guardadas esas tecnologías y nadie las verdad claro. claro, claro. claro. Yo, yo es ver una aplicación de esto para hacer la evaluación de los estudiantes. Porque lo como yo sé cómo voy a, a, a decirles a ellos cuál es su problema si no sé, si ellos no han estado en contacto y probado diferente. O sea, se usa para, eso, para, evaluar, para, ver, para Para evaluar cuál es el, el problema. Que el la necesidad del estudiante decisión. específica. Sí. Generalmente sí. no, se utiliza como una herramienta inclusive esta tiene una versión de assessment, pero no para la condición. La condición ya está estipulada. Cuando llega a usted generalmente, eh, ya el estudiante ha pasado por un proceso universitario donde él ha provisto la información relacionada a su condición y entonces a usted le va a llegar una cartita de un indicándole que tiene que darle tiempo y medio pero yo les digo, vamos a dejarnos de eso yo lo que quiero es que se sienten con sus estudiantes ¿sabes? y digan, mira, eh, tú me divulgarías algo sobre tu condición para yo poderte ayudar, si ese fuera el caso y que no se sienta que, que tiene que hacerlo ¿Eh? es importante cuando usted haga esa entrevista que no está obligando al estudiante, es que usted se está ofreciendo a ayudarle y que cualquier información que él o ella pueda darle será utilizada en su beneficio. Okay, para beneficiar al estudiante. Una pregunta sí. de Sí. Otra vez el nombre de esta condición. Oui, ah, de, de la condición. Este sería para estudiantes que tienen dislexia o dificultades en procesamiento de lectura. Y el programa es Windows, de N nn no, no, la, la condición del fondo. Ah, esa sería ILEN, ILEN, así mismo. I R -L E E Ilen. Ilen señor. Y a lo mejor excede lo que están haciendo hoy, pero habría algunas señales, quizás en la línea del colega, de que uno pueda, porque como sabemos, uh, hay estudiantes que llegan y tú lo acabas de decir. Y no, no nadie sabe, ni los profesores ni los que lo han. Hay algunas señales que uno pueda partir rápido para ver que esa podría ser la, el, el problema. Bueno, inicialmente va a ser un problema de lectura significativo. Porque si yo, eh, pero lamentablemente esto podría suceder ahí eh, cuando ocurre en la escuela, un estudiante como este podría desarrollar una conducta autodefensiva para no exponerse. Porque si en la escuela le dicen, eh, por favor ven acá para que lea, le dicen, no voy a leer Y lo dice en jaquetón. ¿Por qué? Porque es mejor ser el jaquetón de barrio que ese de nene que no lee, porque entonces va a ser que objeto lee de okay. bullying. Esto ocurre mucho. Así que ellos han desarrollado quizás el mecanismo de defensa. Cuando vemos que el proceso de lectura es un proceso lento y es que no está terminando a tiempo, quizás le dieron una lectura no está terminando a tiempo, pues vamos a empezar a dialogar con, con la persona. Este, quizás él o ella mismo no sepa cuál es su condición y, pues, y ha pasado la escuela completa, y ha sucedido, este, la escuela completa y han llegado a nivel universitario. Eso implica que tiene algo allá arriba, que tiene materia pero que va a tener unas dificultades significativas que en algún momento van a interferir en su proceso ¿Okay? este estudiante necesita ayuda sacando un poquito de información por medio de una, de una <coughs> eh, la recomendación que yo le doy a los profesores si a un estudiante si usted se sienta y no quiere estar en esto de la condición pregúntele cómo es que aprende mejor de qué forma aprende mejor este, para entonces poder proveer de material de la forma en que el estudiante se le haga lo más fácil claro, claro. que también entonces podría ser una forma, conozca al estudiante claro. y es cuestión de estar abiertos sí. a que, a que a no solamente abiertos sino dispuestos a hacer el acomodo requerido ¿verdad? para ese estudiante si sí. eso sería una condición visual motora no es, es neurológica, sí, porque si fuera visomotora, ya sería entonces a nivel este, físico, Un no problema de cómo este, yo mido y ejecuto una tarea, yo observo y ejecuto una tarea, a menos que sea visual, perceptual también a nivel de este, Hemos tenido casos que precisamente en la carta que se le ha dado, se le hemos al profesor que las cosas impresas se las tiene que dar una página, en página amarilla, porque en el caso de una persona específica era amarillo lo que necesitaba de fondo. Así que en ese caso que se haya identificado, verdad Esta, estos estudiantes a veces ya algunos eh, conocen eh, cuál es el color que más se le hace fácil observar enfermería, algunos que no, porque hemos tenido estudiantes que ya en su cuarto graduando sé ¿sí que saben ya, mira, me descubrieron algo y tengo por este, fin después de cuántos años sí, yo tengo sí. un estudiante que ya su último año de enfermería se estaba graduando y ahí fue que este, le dieron, mira, su, y ella decía con razón yo me he tardado un poquito más este, aprendiendo que, que mis compañeros sí, yo mismo hay veces que no lo saben, no saben lo que está pasando y nosotros tenemos que ayudar ¿eh? tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo Estoy estudiando. Por un programista como este, como les dije, eh, muy bueno.